Buenas al chicos del Zacate. Espoja es de las mejores series animadas de la TV y lo demás es historia, su decencia, bla, bla, bla. A continuación, te mostraré los 7 peores episodios de Alberto al Zacate. Junto con el Juerito, es un la rosita Comencemos. Número 7. En el puesto 7 tenemos al episodio que de la cuarta temporada, donde el Tamalaro anda sonando que anda con sus clarinetes. Todas las viejas andan bien, Lucas. Luego el Tamalaro se si le encanta para irse a chambear, en eso se topa con Alberto. El, el Tamalaro le dice que tal. Anda un sonero con su clarinete ahí por si quiere ir. Luego el Zacate se topa con la Juanita, que anda construyendo un televisa transportador. Elberto le pregunta a la Juanita si se puede ir a la chamba en el transportador. Alberto se mete y se cruza con el Tamalaro. Oigan, cuando me va a ir a mí, porque yo yo amo Berto el. Yo... ¡Ahorita! También pegados. El mamalado le reclama a la juanita que si no puede hacer algo, la juanita los mete en el teleguisa. Él gana la primaria del fondo de Benito Juárez. La mamá le dice al Timoteo: Gana el regalo y sale Alberto Mamaro todo pegado en eso. Se van al hospital de las Américas. El doctor le da su que a la CEO. se CEO se espanta. Él gana el espacio con el Bradán y la Deseña. La Deseña descubre que el Bradán es infiel. Un triste pero gran final en su telenoa Luego unas escenas muy pegosas al concierto todos se el cuerpito están pegados pero el mundo llega de cuenta con el radio separado Dios los por lo que nadie no aflate por lo que el mamalardo quiere volver por lo que el mamalardo quiere volver pegarse pero no en es vez de eso pegar todos los demás formando un enorme Ahora sí ya me puede ir, si no mejor no me hable ni tu vení Está bien Rosita, narra el siguiente episodio Al fin, en el siguiente puesto tenemos el episodio La astilla donde todo empieza bien en la chamba Elberto se pone a cocinar las ñoclaburgueres, pero avienta su espátula y se clava en el techo El mamerto hace una torre de cajas cuando la agarra se baja, se resbala y se clava la astilla Ahí empieza lo malo de este capítulo, ya que la astilla se ve de una manera muy asquerosa, además de que el padrino comete la gran idea de ponerle basura en el dedo. Algo no muy genio del padrino, prefiero mil veces ver 50 sombras del mamerto esponja XD. Luego el mamalardo va de chismoso a decirle al ñoclas de la astilla y el ñoclas le quita la astilla a Alberto, sacando mucho líquido verdoso de su dedo, al final el mamalardo se empieza a golpear porque quiere ganar dinero desde su casa. Una referencia a la murición del mamalardo XD. Contenta Rosy, en el quinto puesto tenemos el episodio de la octava temporada Estás Feliz Ahora donde el bobo lonja anda leyendo en su estufa sus recuerdos más felices del cascaurudo. El calamardo le pide una ñocla como no le hace caso quema el libro. Después Alberto se lleva al mamalardo a varios lados para que se sienta feliz porque según nunca ha tenido ningún recuerdo feliz, pero en vez de sentirse feliz le ocurren cosas malas. Hasta tal punto que se deprime por dos semanas. Se quiere volver a hacer la automurición pero no puede otra referencia. Supuestamente el Berto va preocupado a verlo pero se ve un muy mal cambio en el personaje, donde en vez de ayudarlo lo molesta más el lonja. se va a hacerle montones de bob lonjas con papel maché y se lleva al mamalardo, pero en vez de ponerse feliz se pone más loco a destruir todos los Bertos, para que al final quede feliz el baboso del Berto. Aquí se puede ver que Bob ya no es el personaje que era listo y sabía qué hacer, puesto a que actuó muy tonto además que es incómodo de ver cómo el mamadardo sufre en parte por el Berto y los demás peces. Si sí vaya que si sí ese bobo cambió mucho, pero ¿te parece si de plus de esto nos vamos a cenar? ¿Qué? Mejor sigamos con el siguiente episodio Y si me invitan el siguiente puesto tenemos el capítulo Un amigo para Gali Donde el mamerto está en su casa con el gerger Rápidamente sale a chambear y se empieza A preocupar por dejarlo solo Pero el gerger mejor se pone a ver El hijo vaquero en la tele Al salir de chambear Se topa con una ruca que vende mascotas El Roberto sin pensarlo comprar una mascota Para el de Gali la le quiere advertir Pero el mamerto ni siquiera se toma la molestia De hoy la. el de Gali lucha por usar... Salvarse de la bestia que se convierte en la sea mascota de Gary y le dice a Nomamerto lo que hace pero el baboso nunca lo escucha y mejor lo regala. Ni siquiera teniéndolo enfrente de nivel super putrano mega ciejo si de Loma Merto, sigue regalando al Gary al final el Gary salva Alberto pero el baboso termina siendo un mal agradecido. Ah, ese mamalardo siempre se va. Bueno sigue Benito con el siguiente puesto en lo que yo busco a tu tío claro esperemos que aparezca y que no le pase nada malo, en el puesto 3 tenemos el episodio la automurición del mamalardo, a no me equivoque XDS el mamerto en Ocolandia. donde se recicla la premisa de pizza a domicilio pero aquí de una manera muy os, GJ bizarra para que después aparezca una referencia a la creepypasta de la automimisión del mamalardo, del asco ese episodio, estoy seguro que fue peor que tu anterior relación con tu ex, y bueno el puesto 2 lo ocupa nada más ni nada menos que el episodio, comida vulgar donde el don tacaño descubre que el vallo le teme a las ballenas, por lo que este se disfraza de perlita para asustar al plantón, provocándoles horrendos traumas y pesadillas haciendo que el vallito se quiera hacer la automimisión. Algunas menciones bobolonjudas son, el mencen esponjoso, no alimenten a los payasos, la guerrita encuerada y el horrendo capítulo de capítulo de cara congelada. Me creerás si te digo que tu tío se fue a la tintada. Ni hablar, bien dicen que el mar en la vida es, olvídalo narra el puesto 1. En el primer puesto tenemos el episodio limonada de tinta, prefiero oler un pinacate a ver esta atrofia de capítulo. Y es que en el capítulo todos se toman la tinta del cacamardo, actuando como loquitos pero lo más horrible es. Los dibujos grotescos que se muestran, eso ya no es el Bob Esponja eso ya es el maníaco Esponja además que solo espanta al tamalardo para sacarle tinta de la nariz. Para que al final mendiga arañeta que espanta al mamalardo con galletas hechas de huevos de arañas. ni los chinos se atreven a tanto xdddddd. Y bueno no pudimos localizar al mamalato, pero con su suscripción y like nos dan la esperanza de volver a encontrarlo y evitar su oposición. hasta la próxima mis chabeles se expulgan en la primera aventura. ¡Oh, Vamos a cenar!